Hola a todos, yo soy Valeria Noveroli y estás en Bio Neurosabiduría. A nivel mundial nos encontramos para poderte apoyar, acompañar y guiar en el camino del despertar de la conciencia. Estamos en una serie de videos y audios que te invitamos a que puedas escuchar y compartir a que anotes también tus comentarios para que podamos seguir escuchando, leyendo tus anotaciones y te podamos seguir apoyando. Este tema ha sido uno de los más pedidos. ¿Qué significan los números que estoy viendo continuamente? He escuchado que los ángeles me están queriendo decir algo. Me siento emocionado, emocionada al ver que a cada rato estos números están siendo presentados ante mí, ante diferentes medios o formas. Entonces, el día de hoy, si no has escuchado los otros audios, te invito a que lo hagas y también lo compartas, Vamos a seguir con el significado de la combinación de números que aparecen frecuentemente según los ángeles y nos vamos a ir con el número 33-33. Cuando aparecen estos números, te están diciendo los maestros ascendidos que están cerca de ti, deseando que sepas que tienes su ayuda, amor y compañía. Llama a los Maestros Ascendidos a menudo, en los que tú creas. No es necesario uno específicamente. Llámalos especialmente cuando veas patrones del número 3 a tu alrededor. Algunos de los más famosos Maestros Ascendidos son Jesús, tal vez hayas escuchado de Moisés, tal vez hayas escuchado de María, de Yogananda, de Kuan Jin, y muchos más. La señal 333 también te está mostrando que los maestros ascendidos están de acuerdo con tus pensamientos y sentimientos y podría interpretarse como un sí cósmico a las preguntas que has hecho o a las ideas que puedas tener. que Les te están dando... Escucha estos audios y comparte para que más personas dejen de tener estas dudas y empiecen a tener una conexión directa con ellos y puedan sentirse guiados para su despertar de conciencia. Digamos no al egoísmo y sí a compartir. Muchísimas gracias de parte de todos a nivel mundial y te amamos.